Yo quiero valorarlo porque esta es una instancia que permite que el diálogo no sea solamente entre gobiernos, ministros, ejecutivos, ministerios, sino que también permite que la función parlamentaria también cumpla su rol. Y por lo que hemos visto, esta es la novena reunión que tiene lugar de aquí se guardan cosas concretas, empujamos sobre temas que nos importan, como por ejemplo becas para estudiantes chilenos que puedan concurrir a China a estudiar. Hoy día son, un, entre otros otro sistemas, hay 50 becas y alumnos chilenos allá, hemos pedido ver si pudimos aumentar eso. Dos, en otro plano se le ha pedido a China que entendiendo que ellos son un, un jugador global en el mundo, en muchas áreas, hagan de constituir un banco, un banco de fomento al desarrollo, que es casi tan grande como el Banco Mundial, eh, que esos reparte esos recursos puedan venir a Chile y dos también le hemos pedido que junto con valorar el esfuerzo que hacen de inversión en países en desarrollo como en África o en países de América Latina o los como en Perú o, lo, o en Brasil o los créditos que le hacen al gobierno boliviano también se le pidió a menos de mi parte de manera muy respetuosa por supuesto que consideran también la inversión en Chile en, en distintas áreas y que no nos limitáramos solamente a venderles cobre y ellos comprarnos cobre porque eso no hace un comercio monodependiente de un puro producto, un commodity. ¿Ah? Lo que hay que tratar de reforzar con el caso de China, de manera inteligente, responsable, es ver que ellos puedan invertir en áreas. Lo han hecho, por ejemplo, en materia de energías renovables, no convencionales en electricidad, en la generación. Bueno, seguir incentivando eso. ¿ya? Y eso son el tipo de áreas que, están a, que hemos planteado en esta instancia. Esa es una tendencia que se ha desarrollado en los últimos 20 años, tener ciudades hermanas, relaciones. Eh, a mí me gusta bajar las cosas del nivel central a, a los subniveles, bajo del nivel nacional o centralista, y creo que eso ayuda, ayuda bastante, sobre todo si tú piensas en los temas de educación. Yo pienso en mi región, Valparaíso, que tenemos un número importante de universidades, tanto estatales, de las universidades del CRUCH, que son privadas con invocación pública, universidades privadas, privadas, pero ahí hay una hay un, un, un núcleo pensante, hay una capacidad académica importante, yo digo, bueno, proyectémoslo hacia el Asia Pacífico y qué mejor que China, que tiene además una política de expansión, no es secreto para nadie, para influir en las regiones, y creo que nosotros también tenemos que aprovechar esas oportunidades a nivel de regiones. Y tal vez, estoy haciendo un salto, cuando discutimos la descentralización en Chile con el intendentes elegidos, con atribuciones e de incompetencia, tal vez estos aspectos a nivel subnacional y que vaya a más regiones, se puede haber fomentado de manera más intensa, porque no pasa al final del día porque el intendente que depende del presidente de la república llega a un acuerdo con la provincia de Shandong o de Guangzhou, sino que al contrario, sean con mayor, un poquito más de autonomía llegar a su entendimiento. Por eso que yo valoro estos esfuerzos que se están haciendo. Yo soy optimista de estas relaciones, entre otras cosas, porque creo que hemos tenía una relación muy fructífera con China desde el comienzo. Para los que no saben, etc., China vivió una revolución en los 40, llegó el gobierno comunista, eh, había un gobierno que fue expulsado de China y se instauró en la isla de Taiwán, que conocido como Taipei. ¿Ah? Eh, y desde entonces, desde fin de los 40, Muchas partes del mundo, incluido Chile, reconocían como representante del pueblo chino al gobierno de Taipei, y no al gobierno de la República Popular China en China continental. Y eso cambia con el gobierno del presidente Salvador Allende, que reconoce por primera vez el único país de América Latina, que dice, mire, el representante único del pueblo chino es la República Popular China. Y eso nos generó a nosotros un espacio de relación con China distinto. Segundo, Chile fue el primer país de América Latina, en su, permitir y negociar el acceso de China a la Organización Mundial de Comercio. Esto no es noticia en ninguna parte porque estos temas como que no son populares, pero quiero decirle que el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio duró una negociación de 8 o 10 años, que fue muy dura, muy compleja por diversas esas cosas, pero Chile logró llegar a un entendimiento y fuimos los primeros y ellos se acuerdan. Recuerdo una bilateral del presidente, creo que fue Lago, el presidente Frey, con, con el primer chino de esa época que era el presidente Jiang Zemin, y él decía, en serio, pero me modo de anécdota, esto mismo decía, mire, Chile fue el primer país en reconocernos políticamente, diplomáticamente, y China no olvida. Dijo, Chile fue el primer país que nos aceptó en la OMC y China no olvida. Y hay otro país de América Latina que fue el último en aceptarnos en la OMC y dijo, China no olvida. Entonces, creo que ellos tienen una memoria larga, porque tienen una historia muy larga, y en consecuencia, esto me pregunta por el futuro, yo veo el futuro con cierto optimismo con China. Lo que sí hay que tratar de hacer, no digo el punto, pero sí relevar, de que nosotros también miramos los esfuerzos que ellos hacen en otras regiones del mundo por insertarse y en otros países, y por eso es que uno saca colación de que uno ve que quieren invertir en materia de infraestructura, incluso ferroviaria en Brasil, que están invirtiendo en Venezuela, que invierten fuerte en Perú, que le prestan recursos económicos a Bolivia, y uno dice, mire, Chile también quiere ser parte de los esfuerzos que hace China por integrarse, no solamente vendiéndoles cobre, sino también recibiendo su capital y su know-how que tienen en ciertas áreas que son importantes para nosotros. Y para eso tenemos que prodigarnos, hay que pedirlo, hay que negociar y hay que abrirse a escuchar lo que tiene que ofrecernos